El contagio de los géneros. Aquel que olía todos los días en la tienda de losa, el recochado de los cacharros, se fue convirtiendo en botijo, su mujer en sopera y la niña en jarrita. Tan de losa eran que todos murieron de caídas, todos se rompieron el día menos pensado. Ramón Gómez de la Serna, Trampantojos.